Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un super saludo. Espero que la estáis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis mirar. Hoy os voy a presentar una estrategia nueva y os voy a mostrar cómo podéis ganar hasta 8 dólares con vídeos de YouTube. Es apta para todo el mundo, la puedes trabajar desde cualquier parte, te pagan desde cualquier parte, no es difícil... Y además, si te quedas hasta el final del video, tengo una pequeña sorpresita que te va a ayudar a generar estos 8 dólares constantemente, una y otra vez. Sin necesidad de inversión, sin tener un dominio, sin necesidad de hosting, sin absolutamente nada. Es realmente sencilla, realmente fácil de aplicar y no te va a tomar apenas nada de tiempo.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 de gasto, vamos a ello pues vamos a ver cómo vamos a implementar esta estrategia que es muy sencillita y que os va a ayudar a generar unos ingresos extras simplemente viendo vídeos en YouTube, pero no de la manera en la que estáis acostumbrados, sino de una manera completamente diferente mirar, vamos a necesitar varias herramientas la primera de ellas es YouTube está claro, vamos a utilizar Canva, que es una herramienta gratuita y vamos a aplicar nuestro acortador, un acortador que yo te voy a decir cuál es, pero te tengo una sorpresita al final del vídeo, así que quédate hasta el final si quieres ver esa sorpresa que tengo preparada para ti. Mira, vamos a buscar videos en YouTube, videos que tengan alta demanda, muy alta demanda. Por ejemplo, nos vamos al inicio. Yo he puesto Real Life Heroes 2021 porque yo lo quiero en inglés. ¿Por qué lo quiero en inglés? Porque quiero compartirlo al público anglo porque el acortador que vamos a usar que es este -I -I no se está pagando mucho mejor en público anglo 6 6 6 dólares en cada uno de estos países luego baja 5 dólares españa tiene 5 méxico tiene ya 3 empezamos a bajar a partir de, de aquí para la TAM y el resto del mundo de 2 para abajo hasta hasta un, un dólar porque por cada mil visitas. Necesitamos mil visitas para ganar 6 dólares. Pues vamos a ello. Ya tenemos nuestro acortador. Tú te das de alta. Es muy sencillo. No te van a pedir nada. Tu nombre, tu correo. Y eso es todo. Suficiente. Yo voy a poner como, como ejemplo este. Pero hay más. Hay más. No te preocupes. que Quédate al final que te voy a dar una lista muy interesante. Este. Y me voy a ir a YouTube a buscar... Videos de alta reproducción. Alta reproducción que tengan millones de visitas. Voy a poner Real Life Heroes en este 2021, por ejemplo. Pero tú puedes poner el que tú quieras. Y voy a buscar un video que sea muy, muy compartido. Pues Ahí hay, hay estos, estos. Este es muy bueno. Siete héroes de la vida real. 29 millones de visitas. Eh, los humanos héroes. 46, 160... 400, 3 millones de visitas, real life, 7 millones, real life superheroes con cámara, um, amazing cops, 2 millones de visitas, 7 millones, real life heroes, bueno, ya tenemos muchos, man show, inspector, Kindness, un montón, es, mm. Esta también es muy buena, eh, cosas misteriosas cogidas en cámara. Esta es buenísima también. Puedes elegir cualquiera de ellas. La idea es que tengan montonazo de reproducciones, muchísimas reproducciones, ¿vale? Yo me voy a quedar con los héroes de la vida real y vamos a ver esta de siete héroes. Entonces me voy a dar clic aquí. Si no está en inglés, la voy a pasar en inglés. La voy a, pa a parar porque no me importa lo que haya. Simplemente quiero que tenga muchísimas reproducciones, que las tiene. Y lo que vamos a hacer es copiar la dirección del video. Ya la he copiado. Me voy a UII. Le doy a New Shorten Link. Le damos clic. Lo pegamos. Le ponemos un alias. Por ejemplo, yo le puse Heroes Now 27. Pero puedes poner otra cosa. Heroes 2021, um, nice por ejemplo, que no sea muy pequeño el nombre porque hay un montón y le voy a dar a shorten, ya lo tengo cortado, ¿ves? lo voy a copiar y qué voy a hacer, pues este video para empezar le voy a copiar el thumbnail, lo voy a volver a copiar el video y me voy a ir a una herramienta a google que se llama eh, vamos a, a darle aquí, YouTube Grabber Si tú le pones YouTube Grabber en Google, te va a aparecer esta herramienta que se llama Bing Boy net No te preocupes, te la voy a dejar aquí abajo en la descripción. Le voy a dar clic aquí, al video. ¿Ves? Ya está aquí. Vienen varios thumbnails. Y vamos a coger este que es bien grandote. Vamos a dar con botón derecho. Lo vamos a guardar como. Lo guardas. Y vamos a publicarlo en una red social muy, muy visitada. Y esa red social es Pinterest. Para eso vamos a necesitar hacer un pin. Me voy a Canva. ¿Ves? Canva. Y en Canva voy a darle a crear un diseño. Vamos a buscar Pinterest. Y pin de Pinterest. Le doy clic a pin de Pinterest. Ya me tiene aquí el pin. Y voy a buscar una plantilla. La que sea. Me da igual. Esta mismo. Porque yo no quiero la foto. La, la foto la voy a poner de lo que hemos visto antes, así que voy a subir la foto. La imagen es esta, la voy a arrastrar aquí. La está cargando, ves, esta, la voy a cerrar nota y la voy a poner. Esta la quitamos fuera. Y pongo esta, que es la que a mí me interesa. La pongo en grande. Y este botón sete la voy a poner hacia abajo. La voy a poner hacia atrás. Que quede un pin bonito. Eso es todo lo que queremos. Un pin bonito. Ahí. Esta parte la subo. Este lo elimino porque no lo quiero, quiero poner algo más atractivo ya lo tengo ahí y vamos a poner un botón de play me voy a donde dice elementos y en elementos, pues aquí tengo varios botones de play así que vamos a poner ver todos estos uno que sea transparente, que sea bonito. Y si no hay uno aquí que te guste, como aquí, que no hay ninguno que me guste, me voy a YouTube y pongo PNG Transparent Play Button. O lo pones en español, eh, botón de reproducción en transparente. Y buscamos uno que sea atractivo. Vamos a poner, por ejemplo, este. Y lo descargamos. Le doy al botón derecho, descargar o guardar imagen como. Me voy nuevamente a Canva. Y voy a subir mi botón exactamente como hice con el otro, simplemente lo arrastro, lo arrastramos, ahí está, lo vamos a poner ahí, ahí está, le voy a quitar un poco, le voy a poner un poco más de transparencia, así más o menos, pues ahí está el play, muy muy bien, esta también lo voy a poner un poco más transparente, a esta le voy a poner un poco de filtro, vamos a ver un filtro que sea. Este filtro. Así que se vea dramático. Le damos drama. No voy a quitar ninguno. Y luego drama. ves Así se ve más interesante. Y vamos a ponerle aquí. El texto. Voy a ponerlo más grande. Porque a 24 me parece chiquísimo. 50. Y pongo el texto. Ahí. Me voy a los textos. Añadimos un título. Y voy al vídeo de YouTube. Y voy a copiar lo que haya aquí. Vamos a ver, por ejemplo, aquí está, héroes capturados en cámara. Aquí dice que son 7, 7 héroes de la vida real capturados en cámara. Voy aquí, lo pego, siete héroes, 7 real life heroes con cámara. Esto lo voy a poner en mayúsculas también, para que sea más atractivo. Ya está, lo voy a poner en la parte de arriba. Le voy a poner una fuente que sea más bonita. Esta que me gusta a mí muchísimo. Mucho mejor. Vamos a ponerla, por ejemplo, a 120. Ahí está. Genial. Y yo creo que ya tenemos nuestro pin muy atractivo. Ya lo tenemos. Ya está preparado para subirlo a Pinterest. Yo le doy a descargar. Prefiero descargar que publicarlo directamente. Lo descargamos. Ya está. Y me voy a publicarlo a Pinterest. Me voy a Pinterest si no tienes cuenta te puedes hacer una no te piden nada, tampoco es muy sencillo hacerla esta es una cuenta que tengo para pruebas, como ves no tiene nada solo hay pruebas y lo que voy a hacer es crear un nuevo pin le voy a dar clic a más y le voy a dar pin y en el pin voy a poner un título que va a ser el mismo que tiene este pin, el pin que acabo de hacer así que lo voy a copiar control c me voy a mi pinterest lo pego 7 reglas, giros, bla, bla, bla, bla ¿En qué consiste el pin? Me voy aquí Copio la descripción En este caso, como está en español La voy a pasar al inglés Control-C, me voy a mi traductor De Google ¿Ves? Ya la tengo aquí La copio Me voy a Pinterest, lo pego Ojo aquí que me dice que hay Un montonazo de texto Así que voy a quitar todo esto Así, ah, ya lo tenemos Dejo el screenplay, lo dejo todo muy bien. Como no me interesa nada más, lo dejo así. Y aquí donde dice el enlace, me voy a ir a mi acortador y voy a copiar el enlace. Control C de copiar, me voy a Pinterest. Antes no nos dejaba poner enlaces acortados, pero ahora ya nos deja. Ya lo tengo. Y dice guardar, pero yo no lo quiero guardar aquí. ¿Ves? Yo voy a hacer un nuevo tablero. Y el tablero se va a llamar captados en cámara captados en cámara, no le voy a poner héroes porque si quiero poner más cosas de captadas en cámara como fantasmas o lo que sea, ¡ay! le ha dado clic lo voy a subir, es este ahí está, mira qué bonito <risa> super chulo, Le vamos a guardar, ya está le voy a dar a ver ahora ya lo tenemos ahí guardadito, Me voy a mi perfil y aquí ya está, ves voy a editar el tablero porque quiero que esté en mayúsculas Cámara, ya está. El tema del tablero de momento no lo pongo, lo voy a poner simplemente catch en cámara, ya está hecho. Y ya lo tengo, eso es todo. Y cuando la gente vaya a buscar en Pinterest, vaya a buscar por ejemplo catch en cámara, todos los pines mira todo lo que hay, hay un montón, hay muchas búsquedas para este tipo de. Cuando la gente busque esto, aparecerá mi, mi pin, el que acabo de subir. Y cuando le den clic a ese pin, lo que hará será irse al acortador. Y cuando vayan al acortador, pues yo ya empezaré a generar ingresos aquí en mi acortador. Recuerda que nos va a pagar cada mil visitas. Así que tenemos que hacer mil visitas a este enlace de Pinterest para empezar a cobrar nuestro dinerito. Voy a recapitular. Hemos buscado un video que tenga altísimas visualizaciones en YouTube porque ya tendrá... Algo de tracción y aquí la gente vendrá a buscarlo. Hemos usado Pinterest gratuito para hacer nuestro pin. Hemos usado la herramienta YouTube Graver para sacar el, el thumbnail del enlace. Y ahora viene lo que yo te voy a decir. El plus de este video, si te quedas hasta el final, lo voy a tener para ti. Tengo este archivito que me he preparado que se llama ¿Cómo ganar dinero fácil con acortadores de enlaces? para generar ingresos pasivos, bla bla bla bla, bla, y te tengo una lista de los acortadores que más pagan, ¿ves? aquí están. cuánto es el mínimo de cobro, aquí lo tienes, y esta lista la he preparado en base a mi experiencia, no tiene nada más, más que lo que yo he experimentado, viene el acortador, ¿lo ¿ves? lo que paga por las mil visitas, el pago mínimo, cuánto te pagan por referidos, la tasa de pago de hasta... Y el método de pago. Están varios acortadores que me he puesto yo aquí. Y si quieres este archivo. Aquí abajo te voy a dejar el enlace. Para que tú te puedas registrar. No es para todos. Si te quedaste hasta el final. Vas a ver el enlace. Para que puedas descargarte esto. Y empezar a probar con los acortadores tú mismo. Y empieces a generar un poquitín extra. Con este método que te he puesto yo. Que es a través de vídeos de YouTube con Pinterest, vas a ver que es muchísimo más sencillo atraer gente a tu acortador y empezar a generar esos ingresos. Bueno, marketer, lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado esta forma de generar ingresos. Es muy sencilla. Ponla en marcha. En cuanto acabes de ver el video, ponla en marcha. Date de alta en los acortadores que te he mostrado en el archivo en todos aquí abajo recuerda que te voy a dejar el enlace para que tú te lo puedas descargar darte de alta y empezar a aplicar esta estrategia con vídeos de youtube que tienen muchísimas visualizaciones y, en, y empieces a compartirlos en tus redes sociales yo te he puesto Pinterest pero tú puedes compartirlo en todas las redes sociales que tengas recuerda que Interés no tiene problemas para el acortador, pero otras redes sí. Así que esté atento para que no te vayan a banear tus cuentas. Bueno, Marketer, lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Te invito a suscribirte al canal. Dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales. Comparte este video con tus amigos emprendedores. Ponerlo en marcha juntos. Porque recuerda que la mejor forma de aprender es aprender juntos. Además, no importa lo que pase, Marketer. Este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!